Ya no Por Dios Déjenme seguir viviendo por favor No sé Por qué Terminé muriendo lento y con dolor Desperté Desconcertado y no puedo hablar No sé qué me ha pasado y no sé quién me va a ayudar Dicen que sigo en coma y aún no logro reaccionar Puedo oírlos pero ellos no me logran escuchar No recuerdo qué pasó antes de llegar aquí Y me estoy desesperando de que no logro salir Llevo una vida muerta y duermo sin poder dormir No puedo mover ni un dedo pero los puedo sentir Escucho cada susurro de que todo estará bien Trato de pedir ayuda pero no no sé bien a quién, solo veo cómo entran y después salen llorando. Y yo por dentro grito, aunque no me estén escuchando. Ya no, por Dios, déjenme seguir viviendo. Por favor, no sé. Si en verdad los puedo ver, siempre traté de ser bueno, no merezco estar así, quiero hablarles y no puedo, ya no sé qué debo hacer. Tengo tanto miedo, pero no quiero morir Cuántas cosas que no hice, gasté el tiempo a lo tonto Nunca fui muy creyente, pero vivo en un infierno Cada visita que llega se va demasiado pronto Cuando me dejan solo, el tiempo me parece eterno Dicen que me desconecten, les imploro que no lo hagan Pero por más que les grito, nadie escucha mis palabras ¿Por qué me pasó a mí? Es que ya no entiendo nada Intenté seguir viviendo, pero el tiempo se me echaba no No sé por qué